Bueno, ya estoy en mi sillita, se las voy a mostrar así muy rápidamente. Oh, yeah. Bueno, me levanté un momento para mostrarles el baño. Este es el bus AvaBus Es un bus que sale del área de Taksim Que es la zona europea Hacia el aeropuerto de Sabija Goksen Que es el aeropuerto internacional de Estambul Bueno, hay varios aeropuertos en Estambul Entonces yo salgo del Goksen Y este bus lo lleva uno de la zona de Taksim Directamente hasta el aeropuerto Pueden chequear en, en la descripción Les voy a dejar la página web de esta compañía Que se llama AvaBus Y es bastante sencillo y muy barato Vale 18 liras, eso son aproximadamente 2 euros. El trayecto depende, obviamente, del tráfico que haya de aquí a allá. Aquí se puede pagar con efectivo y con Istanbul Car, que es una tarjeta básicamente para moverse por todo Estambul, para usar el metro, el tram, el tranvía, buses también de metrobús, etc. Entonces pueden pagar directamente con esa tarjeta o, si no tienen saldo en esa tarjeta, pagan en efectivo, no aceptan tarjetas de banco en este bus. <música> Miren, me compré esta cosa que dice como escudo protector para la cara, entonces es como una visera. Me confundí. Resulta que era en el Aeropuerto Internacional de Estambul. Y terminé viniendo al Sabiha Gökçen. No sé por qué en mi, en mi mente tenía que iba a salir de acá. Y ahora estoy en el aeropuerto que no es. Afortunadamente salí con suficiente tiempo de anticipación. Aquí me invitaron a un té, vean, me invitaron a un té. Mientras espero que salga el otro bus directo hacia el Aeropuerto Internacional. ¡Mucha bola! Ya estoy yendo otra vez a buscar el bus directo para para el aeropuerto internacional y bueno, estas cosas pasan, errores de viaje así que afortunadamente aún tengo tiempo y ya pues estoy bastante tranquila bueno, aquí el señor de los buses quiso salir en el video, vean dice hola, hola. <risa> ni siquiera miré el pasaje, pensé que era acá y resulta que no y ahora estoy esperando el bus de Abaist Abaist que me lleva directo de aquí al otro aeropuerto. De una vez les muestro de paso lo que es ir de un aeropuerto a otro. Vale 30 libras, vale 30 libras. O sea, todo el mundo es susceptible de cometer estos errores. Yo, por despistada por andar bailando, por andar pensando que me iba en primera clase ni siquiera miré los pasajes porque estaba segurísima que era acá ¡error! pero bueno, aquí se los cuento para que no les pase Llegué hasta acá, pero bueno, acá estoy. Acá estoy. Eh, finalmente no pidieron el, los resultados de la prueba PCR. Y igual me lo había hecho como les conté en el vivo pasado que les, dejé por ahí, que les dejé por ahí. Y bueno, nada, cero estrés. Me tocó correr. Al final llegué a las 11 al aeropuerto. Eh, pasé súper rápido, el, bueno, entregar la maleta y, y el sellado de pasaporte, súper, súper rápido, me encanta este aeropuerto. Y buscar sala y bueno, ya pasé, control de temperatura, mostrar el, el formulario de migración Colombia, hay que hacerlo antes, hay gente sufriendo allá afuera porque no lo hizo y bueno, ya estoy acá esperando subirme al vuelo. Bueno, ya estoy en mi sillita, se las voy a mostrar así muy rápidamente. Oh, yeah. Es que hay un kit de higiene que ya lo mires, se lo dan a todo el mundo, no solo a primera clase. Eh, tiene dos mascarillas, tiene pañitos húmedos, tiene gel. Entonces, voy a abrirlo para que vean exactamente qué es lo que trae. audífonos. A ver, vamos a ver qué tan insonorizados están. Sí que hay isla, sí que hay isla bastante. Ahora viene el segundo plato. Mira, pescadito con puré de tomo. Sobre todo esta mantequilla, miren esta mantequilla. Mundo, está una locura esta mantequilla. el baño que es bastante especial. Los que me siguen en las cuentas de Instagram y TikTok ven que yo les muestro hasta los baños cuando viajo. Les voy a mostrar como es un baño en clase business de Tunisiones. Bueno, ya solo eso. Vean la calidad de la cobijita. Oh, qué rica! Tenía hambre, entonces pedí, pedí algo de comer y me trajeron un sándwich. Y luego darán el desayuno. Bueno, me hicieron quitarme esto para el tema de la temperatura. Bastante control, ¿no? De las autoridades están pidiendo quitarse, ponerse el gel antibacterial, etc. Lávanme las manos frecuentemente y con el uso del gel antibacterial. Usar durante externas bueno ya pasé migración súper rápido no había nadie como ya les mostré estoy ya mismo en el aeropuerto el dorado me sorprendió no están pidiendo prueba pcr no sé al final qué pasó con eso si al final van a pedir o no les recomiendo que averigüen justo antes de viajar porque realmente es muy confuso y luego qué tal no les dejen entrar también en formulario de migración sí que me lo pidieron a la hora de pasar de pasar el punto fronterizo tengo mis sellos de en colombia ha ha ha! vamos por esas natillas y esos buñuelos vi dos películas realmente no dormí mucho porque no duermo en los aviones, pero súper cómodo me encantó el baño los chorritos, los jabones de distintos tipos, la colonia, las cremitas que me dieron gratis, el cepillo de dientes, la crema, la comida, bueno todo, todo me gustó, realmente se las recomiendo mucho, no me están pagando por este video, simplemente una review sincera y personal, eso y los dejo déjenme un like si les gustó este video compartir con sus amigos o con la gente que vaya a viajar pronto y inscríbete